Bueno, bueno, bueno gente de YouTube ¿Cómo les va? Muchas gracias por darme la oportunidad De estar una vez más en sus pantallas ¡Y sacame fotos! Bueno, vine a ver me Escapé un poco de la rutina Y vine a ver cómo está mi amado Falcon Que hace más o menos un mes y un par de semanitas Que no le meto mano Quiero mostrar un poco el estado en el que está Qué cosas le he hecho hasta ahora Fíjense que esta parte quedó bastante prolija No hay mucho que hacerle Esto tengo que soldarlo acá, reemplazar ese pedazo. El capot estaban rotas las bisagras, bastante rotas, por esa razón que dije lo voy a usar para chapa eh, o lo dejamos así para sacarle peso al auto, qué les parece. Eh? El vano motor, lo que es esta parte está impecable, acá también estuve pintando un poco, adelantando un poco de trabajo, lo que es donde va la batería está impecable también ahí tengo que meterle mano esta parte impresionante lo impecable que está está como nuevo fíjense eh, esto a gente me parece bastante sospechosa la forma en la que está sondada no ¿No les parece un poco ordinario para hacer de fábrica en la mm. los números coinciden con los papeles obviamente pero tiene una pinta de ponchazo. <risa> Espero que no gente. Espero que no. Espero no tener problemas. No sé qué, qué opinan ustedes. Bueno. Eh, tengo que sacarle esta parte. Que es del GNC todavía, la torta que está afuera. Lo que es el paragolpe está bastante derecho. La caja tercera que está en venta. Me han preguntado varios, pero. No pasa naranja. Bueno. Y esta parte que también está bastante impecable. Ahí tengo que recortar un poquito más o menos un poco lo que yo he hecho acá acá me falta un pedacito de soldar pero esto ya está listo de reemplazar contra zócalo el piso ya está listo cortado a medida para reemplazarlo ahí esta parte está bastante sana y el falso chasis bueno acá adentro ustedes más o menos lo conocen ya está está hermoso adentro está bastante sano acá dentro. El volante está hermoso todo lo que es instrumental también eh, vamos a abrir la puerta acá atrás para mostrarles un poco acá atrás esta parte tengo que repararla pero tampoco se ve tan mal acá hace una reparación bastante horrible la que han hecho me llama la atención estos ganchos que tiene. ¿Será Siche? ¿Qué opinan ustedes que saben? Pero bueno, fíjate cómo se me ha llenado de hormigas, hormigas militantes. Interesante. Las hormigas. Bueno, eh, les voy a mostrar el piso de allá como quedó. El baúl acá. Los ruedas tengo que arreglarlos Vamos acá abajo En tan mal estado no está, che. Está bastante sano Pero acá Acá, acá No es tan grave el ampete, eh. No es tan grave Pero Hay que repararlo Esta parte del otro lado Está rota Me quiero matar porque, nada, voy, me parece que voy a necesitar mano especializada para arreglar esa parte y acá no me fijé, ah también está sano estas son reparaciones horribles que le han hecho vamos a tratar de salvarlas vamos por el otro lado vamos a ver, vamos a abrir el baúl antiestético sí, pero por lo menos este ha quedado ha quedado bien bien agarrado no se dan ni idea lo que se extraña el falcon ahí está fachero fachero vamos a abrir el baúl vamos a abrir el baúl vamos a hacer eso esta puerta cierra muy bien o las llantas que a ustedes les gustan, a mí también me encantan, cubierto, estrechado, abre el baúl, con la llave especial y si está bueno eso es lo más grave que tiene el baúl eh, ha hecho también un par de cortes ahí lo que es el tubo de gas, el peso del tubo de gas eh, bueno eso también tengo que repararlo ahí pero no nada grave nada que, que no tenga solución Además, la demás línea está bastante sana. La tapa de baúl también está bastante sana. Y está el tanque que lo pinté con spray y quedó muy bueno. Ford. Así que bueno gente, este es más o menos un resumen de, de cómo está el auto. Bueno, planes, planes de qué es lo que me falta para, para terminar el auto. Puerta, no sé qué voy a hacer Pero la próxima cosa que quiero hacer es eh, cobrar la última plata de youtube como ustedes saben a los youtubers se nos va a cobrar un impuesto a partir del año que viene vamos a tener que cobrar por transferencia así que bueno estoy ahorrando ahorrando ahorrando quiero ver si junto unas una 60 lucas y tengo la opción o de comprar un falcon detonado porque están carísimos los falcon ahora o de comprar un motor con 04. Me parece que va a ser más fácil encontrar un Falcon que un motor con 04. Porque impresionante la cantidad de motores que hay sin papeles. Transferimos acá. Y ya tenemos el motor. Entonces me falta lo que es el piso. Ahí, que eso en un día lo voy a terminar. Eh, bueno, vamos a seguir avanzando. Después, voy a continuar con esto en la parte de aquel frente, y nos vamos a ir hacia atrás, y listo. No, no falta mucho, la verdad que no, no me falta mucho. La pintura, eh, eso todavía no, no lo pensé, no sé bien qué voy a hacer, pero seguramente vamos a tratar de, de encontrar una marca que quiera, darnos, que quiera darme una mano terminado y bueno el techo también quiero dejarlo impecable y lo que es el interior lo voy a dejar impecable, impecable soy muy detallista con esas cosas quiero ver si puedo negociar una caja ZF que ya está en planes este, fíjense ven estas cosas son las que tengo que arreglar no es nada grave pero llevan su tiempito eh, tengo que hacer el tren delantero también completo. Y bueno, y estaríamos listos. Y estaríamos listos para rodar las pistas. Muchos me dicen, che, pero te faltan. Te faltan mucho para prepararlo al Falcon. Para ir a un, un track day. No gente. Yo no me voy a matar un track day. No, no voy a a hacer números al track day, a bajar números. No es la idea para nada. La idea es ir tranqui y escuchar este motor al que le voy a poner gritar, gritar fuerte listo. No voy a agarrar una curva a 110, porque sé que el Falcon no, no está para eso. Y sale mucha guita prepararlo para eso. Así que tranqui nomás. No, no sé que tanto muchachos. No voy a hacer ningún. No voy a correr en el TC. Este. Y después veremos qué, qué onda. Este, hay mucho mucho para hacer. Tengo planes con el motor de este auto también, 1.8, el 12.500. Así que bueno gente, este ha sido el video por hoy. Espero que les haya gustado. Que hayan... bueno eh, un adelanto más o menos de cómo está el FALCO mío. Y calculo que en dos semanas recién voy a empezar a meterle mano, ya que este próximo sábado me toca laburar en mi laburo y no voy a tener tiempo, así que el otro así ansioso, ansioso, muy ansioso de terminar el piso, no quiero ver más así, este, y lo ves ahí y decís, che, no falta nada, o sea, soldadas en dos segundos, eso. bueno gente, un abrazo grande, cualquier cosa me lo dejan en los comentarios, recuerden que yo siempre estoy tratando, tratando de contestar todo, síganme en el Instagram, que ahí estoy activo todos los días, trato de responder todo también, les mando un abrazo grande, cuídense, cuiden a sus seres queridos, muchas gracias por todo el aguante.